13381 Muy bien Continuamos con el contenido de este Subprograma de mañana Conocimiento de medida de coerción Caso Coral, nuevos elementos Tras el pulpo El Ministerio Público pidió esta noche 18 meses de prisión preventiva Y que el caso sea declarado complejo Contra los seis acusados De la operación Coral la Procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso dijo que las investigaciones en la Operación Coral es una de las más complejas que tiene el Ministerio Público. Expresó que los testigos dicen que temen a testificar contra altos mandos militares porque no están todo lo que son, tenemos temor porque nos han llamado y presionado. Según Berenice, los imputados de la Operación Coral Rosy Guzmán y Tanel Flete Guzmán están asignados a la seguridad del expresidente Danilo Medina, además de la madre e hijo, dijo Reynoso, en su intervención en el tribunal. Aseveró que otro acusado del caso, Rafael Núñez de Asa, también está adscrito al equipo de seguridad del exmandatario. Rosy Guzmán es socia del Ramfis Rhein Club con el 10% de las acciones desde el 11 de noviembre del 2010, según especificó el documento de solicitud de medidas de coerción. Pero la verdad que es una pastora muy muy pastora, porque ella es socia de un, de un, de un bar con el 10% de las acciones, que no es... No, no. Rafi Rhein no. Club. Debe eh, el 10% te lo indica. Eh, parece que es que Jenny no entiende esa parte de las iglesias. Dice con el 10% de las acciones, dice Precisamente la Precisamente el 10% es el diezmo de acá, por ejemplo, miren. Ah, ya te entendí, sí. ya, ya, miren, te entendí. Miren. ya te entendí. Hay que, hay que tener cuidado. No, no, no ya, ya, el, ya, ya te, eh, te eh, entendí. Me sorprendió eso de Jenny Berenice. Las iglesias normalmente tienen como norma, de acuerdo a la Biblia, que sus feligreses aporten a la iglesia un 10% de las ganancias netas eh, de, de la empresa. Incluso hay iglesias que te manejan la contabilidad, incluso hay iglesias que invierten en tu empresa. Y entonces, ¿qué, qué aparece? Que dentro de ese 10% de las ganancias de esa empresa, hay un 10% que van a la iglesia. Pero no, no, yo no estoy diciendo que sea el caso de que ella no se asocia, pero... Fíjese de que el 10% es justamente el diezmo. Y es posible. Pero yo no creo eh, que Jenny Berenice se haya equivocado en algo tan elemental. Porque desde que tú eh, eh, eh, interviniste, yo lo entendí. Ah, bueno, pues mira, o sea, pero, puede, puede ser, puede ser, vamos si a darle tú, por el ejemplo, vamos a ver. Si alguien me puede llamar, si algún feligres de alguna iglesia evangélica, normalmente que son las que utilizan esto, la evangélica, eh, cristiano evangélico, pudiera llamar al programa y que nos diga si ellos aportan el 10% de su diezmo a la iglesia. No, Los eso, que son creyentes claro. lo eso hacen. Claro. Por ejemplo, yo sé que eh, eh, mi cuñado y mi hermana eh, deben claro, aportar ya, ya. el 10%. Si tuvieran una empresa constituida, Oye, entonces lo hace que lo transparente y sale eso. Lo que hay es una diferencia entre eh, recibir el diezmo, que es... Y, y, ser, y ser socio con el 10% son dos cosas diferentes. Pero hay que ver cómo... Como tú ni siquiera tienes que aparecer. Si es el diezmo, tú no tienes ni, ni siquiera que aparecer en los estatutos. Pero que precisamente dentro de lo que tiene que ver con una, con una iglesia, hay iglesias que se involucran con tu empresa, incluso que te asesoran. Eso pasa, eso es normal. No estoy diciendo que sea el caso de ella, sino que hay que esperar las investigaciones bueno. con relación a esto. Bueno, vamos, no sé. déle para adelante usted Miren, mismo ahí, porque ya, imagínense. Eh, de por sí... Claro, el, la sociedad actual casi no va a entender. Ya, ya te este agotó una parte de su tiempo, sí, chamo. Parte, parte miren, <risa> aquí dice, oigan esto, miren, hay lo que le tiene que llamar a suspicarse a la población. ¿Se acuerdan ustedes cuando decíamos lo, aquello de la, de, de, de, del Estado que parece una, una patana cargada de cemento? Miren lo que pide el Ministerio Público, señores. Solamente por ahí, agárrenlo por ahí, 18 meses de prisión preventiva pide el Ministerio Público y qué investigación y qué investigación es esa que le hace falta al Ministerio Público en principio, mírenlo ahí, pedir un año y seis meses de prisión, un año y seis meses de prisión para un grupo de ciudadanos que están siendo investigados por un caso. Dice aquí la ley, la ley, y ojo, que me interesa, yo no conozco a esa gente, no sé si de qué partido son, no me importa, pero lo que yo defiendo aquí es el derecho que tenemos, es la ley que nosotros tenemos. Dice el Código Procesal Penal de la República Dominicana, y dice esto que yo tengo aquí, que es la Constitución, que la prisión preventiva es la última, la última de las opciones y con un carácter excepcional y que ese carácter excepcional tiene que ser destruido por el peligro de fuga, no por otra cosa, por el peligro de fuga. Y, y al igual que en el caso Pulpo, y, a, y al igual que en el caso de Faña, ninguna de esas gentes representa ningún peligro de fuga, como tampoco lo representó en su momento Félix Rodríguez cuando lo soltaron, que, que, que acabaron con, el, con, con los jueces de la, de la corte de aquí, porque lo pusieron en libertad, igual que a Jesús Lizardo. ¿Y sabes dónde están ellos? Aquí. Tú puedes ver a Félix Rodríguez donde tú quieras, y a Jesús Lizardo tú lo puedes ver donde tú quieras. No se fueron. Y eso de pedir 18 meses de prisión preventiva me parece algo tremendista de parte del Ministerio Público que confirma lo que yo estoy diciendo, que esto más, más que una, una investigación real, parece un show mediático. Bueno. Eh, realmente no es tremendita, yo te lo voy a explicar ahorita. Ah, bueno. Francis, ¿cómo está Buenos días. las gracias, bien. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a todos el favor que nos permiten entrar a sus hogares. Bien, buenos días, Carolina, ¿cómo estás? Buenos días, amado, buenos días, Francis, buenos días, Serjan, y buenos días a toda la gente que está con nosotros y que se suma al programa en el día de hoy. Bien, ¿cómo nos adelante, Carolina, con bien. el tema? bien. Bueno, la verdad es que veía declaraciones y una entrevista interesantísima de la procuradora, la señora Miriam Germán. Y por supuesto hablaba de estos temas y de que la cantidad de casos que hay que tienen que ver con eh, la corrupción, la malversación de los recursos en nuestro país. La parte legal se la voy a dejar a los muchachos. Lo que sí es eh, cierto es que en momentos en los que se encuentra la República Dominicana en el que nos encontramos los dominicanos más allá de todos estos aspectos jurídicos y legales técnicos que se dan en un juzgado nosotros como ciudadanos los mortales que no conocemos la, las leyes y el proceso tal cual se debe de hacer lo vemos como lo mejor y hasta poco no lo encontramos ¿verdad? como ciudadanos ¿verdad? Entonces, Diablo. cuando, Claro, claro. ¿Por qué? Diablo. Porque cuando tú... pero que, Estoy hablando como ciudadano, Yerjan, sí. porque de las leyes la voy a dejar a Mado, se la voy a dejar a Francis y a ti, por eso lo digo. Más allá del cumplimiento y la norma. Yo esa parte, eh, no digo que la voy a obviar, pero sí voy a decir ya lo que me gustaría, cómo fueran las cosas. Y los que actuaron y los que han venido actuando durante las últimas dos décadas en nuestro país, tú pones en una balanza, ciertamente estamos en un país que está, está establecido, está regido por normas y leyes y que se deben de cumplir. Eso es cierto. Ahora, cuando estos caballeros y damas cometen sus fechorías, a ellos no les importan las leyes, no les importan los niños, no les importan los envejecientes, no les importa la salud, no les importa la educación para robarse, porque malversar corrupción, se oye bonito, es robarse el dinero de cada uno de nosotros y de donde debe de ir dirigido e invertido ese dinero. Y la manera en que arman sus entramadas, sus, entramadas, sus artimañas para robarse los miles de millones que se han llevado en este país en los últimos años de nuestra historia reciente. Un país que se siente desahuciado, que se siente abandonado porque no hemos tenido una justicia que cumpla con el rol que le compete. Y podríamos citar a cada uno de los últimos procuradores de nuestro país para ver qué tanto han hecho en lo que tiene que ver con el tema de corrupción en la República Dominicana. Cuando tú vas atrás, a, a, a lo reciente, años atrás, ni decir de las últimas gestiones, tú dices, pero un año de prisión preventiva, que es mucho, que las leyes, que no se puede porque no van a escapar. Vamos a salir y a preguntarle eso a los ciudadanos, más allá del aspecto técnico, a ver qué te van a decir, qué van a pedir para cada uno de ellos. Es un proceso que está en su etapa inicial, es un proceso que conlleva tiempo, que no es de ahora para ahorita, ni de la noche a la mañana en que podremos ver los resultados de estos imputados, que si bien es cierto no podemos decir que son culpables, nosotros tenemos una realidad en la República Dominicana. O sea, aquí la corrupción, el robo, llegó a niveles descarados. Llegó a niveles impensables. O sea, muchos de los funcionarios que estaban involucrados o que están involucrados y que aún no sabemos porque faltan más casos por destapar. Estamos hablando de 400 casos, según la procuradora. Ellos no les importa ni piensan en cada uno de nosotros ni en nada, porque les importa hacerse rico, llevarse el dinero, crear las condiciones para beneficiar a su grupo. Cuando tú tienes a dos imputados, que según la procuraduría tiene pruebas, y tiene documentos, por ejemplo, el caso de la pastora y el hijo, que eran, estaban nombrados como seguridad del expresidente. Y ni una señal de, de, de agente saben hacer. La pastora lo que hacía era rezar, se supone. Bien. Entonces, cuando tú ves todas no. estas cosas, tú te olvidas de, del aspecto legal. O sea, como ciudadano, y por eso lo destaco, como ciudadano tú te olvidas del aspecto legal, amado. Porque no estamos hablando de un millón de pesos que se han llevado. Es la esperanza que le han llevado a muchos niños y a muchas mujeres Mira. y a todos nosotros los dominicanos. Cuando ponemos, aquí no, no tienes, hay forma, no hay calculadora tienes, que, que escriba, Cierro Amado diciendo, sí, los millones un, que se tienes han llevado. un patrimonio como de cuatro millones de pesos, más o menos, tú. No te burles. Tío. No, no, pero te estoy preguntando. No. Estoy, no de dos millones. No, no. Un millón, 500 mil pesos. Vamos a suponer que uh -huh. tú tengas un patrimonio de 500 mil pesos. Si dentro de un año y medio... Tú declaras que tienes 25 millones de pesos haciendo lo mismo que tú estás haciendo. Algo hay. Francis, buenos días. Adelante. Eh, buenos días, amado. Miren, eh, yo quiero presentarle, como Yayán desconoce quiénes son esta gente. Yo quiero. <risa> <risa> <risa> yo quiero hacerle presentación. Yo quiero hacerle presentación a Yayan. A mí. ¿Qué es lo que dice? Que él me va a hacer una presentación a mí. Ah, Yo okay. le voy a presentar, sí, a usted, al más investigado, al más conocedor. No. Eh, vamos a ponerle la foto para ¿Al presentarle más no? a de una quién foto. se trata. Okay. ok. Porque dice que él no sabe quiénes son esta gente, de qué partido pertenece. Mire, ese, ese es el mayor general Adam Cáceres. Uh -huh. Ahí le estaban imponiendo la orden, una orden, ¿verdad? Eso fue un reconocimiento que le hizo su jefe, Danilo, y Danilo uh -huh. mientras él traspasaba millones de pesos pero, ¿no? de las Fuerzas Armadas a través de testaferros, un, reconocimiento no, un, un, héroe, un héroe de la nación. No, ese es un reconocimiento oficial del Estado, porque esa es la sí, cinta que se usa. esa es la cinta que okay. se usa, pero lo están condecorando por ser en ocho años el jefe de seguridad de ayudantes mm -hmm. del presidente. Tú sabes que, no, que Adán Cáceres peleó en Irak, ¿verdad que sí? ¿Quién perdió en Irak? Tú sabes, Allá, que, tú sa tú sabes que él dirigió en Irak, ¿verdad? ¿Quién perdió en Irak? Tú tú sabes. ¿En Irak? Para, para ponerte un ejemplo. Oye, yo estaba en un sitio, de, en un ah, sitio fue, O sea, admite que fue a Irak. No, no. Ya, ya, va, ya va cediendo, Eso ¿verdad? No, bueno, está bien. Digo yo, Ahí está vaya, el héroe nacional, el héroe completa. nacional. Bueno, okay. completa, tú Ahí sabes. está el pro... Para que tú te sientas tranquilo, señores. <ríe> me voy a, a referir a los galardones de Alan Cáceres, como ya quiere. El prócer dominicano Alan Cáceres. El no, prócer. Tampoco he dicho eh, eso. El prócer. Pero peleó en Irak. ¿Tú no, ¿Quién en peleó en Irak de los que, lo que fueron. De que fueron. De allá. Ninguno. El hecho. El que no fuiste, fuiste tú. Pero ¿y qué mérito tiene eso Cuando ha cometido todo lo que ha cometido. Podrás haber en, peleado en, en Marte. En aspecto militar, tú sabes no que quiere tiene que un yo se lo presente. Se le cae todo. O no pida militar, que conoce. Porque dijiste, yo no conozco oye, quiénes son los que están esa ahí. Esa es, es un que, bandido. Que sea un corrupto es otra Mira, cosa. Pero, de que pero que oye, estuvo en Irak. ahí está entonces. El prócer dominicano, Alan Cáceres. Que, que estuvo en Irak. Que le está, le está cobrando el hecho que haya ido a Irak. Ah, bueno. El hecho que le haya ido a Irak le está cobrando al Estado Dominicano un alto precio a través de su función y de su poder y del amparo de Danilo Medinas. Eso es fácil, eso es sencillo. Yo diría que no desconozco, no desconozco que la investigación y lo que se está conociendo es una medida de coerción y que dentro de la medida de coerción los implicados van a demostrar que no existe el peligro de fuga por lo cual ellos se comprometen a asistir a todos los llamados y causas que se establezca por el proceso que contra ellos se lleva pero de ahí a confiarnos teniendo, incluyendo tentáculos dentro de las Fuerzas Armadas y todas las instituciones que ellos permearon, que le deben favores y que a la fecha no se le ha despedido, esto carajo tener libertad para movilizarse y desde ahí entorpecer investigaciones y... De, y, y, de, y y desaparecer, prueba, el Ministerio Público y este país, como decía Carolina, se puede quedar tranquilo con ellos pavoneándose en la calle. Mm -hmm. Y una simple infracción, y una simple infracción de un ciudadano cualquiera, te estoy anotando todo lo que tú estás diciendo, preso, Tres meses. Pero claro, pues yo, pero, no, yo lo estoy diciendo aquí, yo este creo que esto se está grabando. Pero no claro, anotar, esto no hay que anotarlo. Para que luego el público vea lo que tú estás diciendo miren, y lo que dice la ley. Miren, pero no, miren, y eso miren, no es lo que dice la ley. La yo no de, desconozco oye, de, que eso es lo que tengo, dice frase, la ley. Frase, oye, oigan, oigan, oigan, miren, lo, es, lo que es. yo quiero aclarar antes, eh, <risa> en mi comentario, yo quiero aclarar lo que dijo Yerian. El prócer caso El asunto de los 18 meses no es... Nada extraño, no en caso extraño. de esta naturaleza, por la siguiente razón. El artículo 369 del Código Procesal Penal plantea uh -huh. la declaratoria de complejidad... Ahora un abogado garantista, ya, ya. La, la declaratoria de complejidad de un caso. Cuando un caso se declara complejo es porque hay o hay eh, pluralidad de víctimas o hay pluralidad de agentes, sí. o sea, de autores... O, se, o hay pluralidad de delitos. En este caso, no hay pluralidad de víctimas porque la víctima es el Estado, que es un cuerpo orgánico. Pero hay pluralidad, de, somos 10 millones. Bueno, pero desde el punto de vista <risa> desde, de es desde el punto de vista que lo maneja la ley, lo maneja como un ente particular. Sí. Pero bueno, no hay, no hay muchas víctimas. Pero sí hay muchos, varios delitos y hay también varios autores, lo que quiere decir que el caso entra dentro de los requisitos para la declaratoria de complejo. ¿Qué dice la ley? ¿Cuál es la ventaja del Ministerio Público de que hay una declaratoria de complejidad? Pues sencillamente que los plazos se duplican. Todos los plazos, incluyendo los plazos de los recursos, se duplican. Cuando un recurso, el plazo es de 10 días, se mete a 20. Cuando es de 30, se mete a 60. Si es que hay, en, en, el, en la materia penal, no hay un plazo que sobrepase los 20 días. Pero bueno, la cuestión es esa. Entonces, por esa razón, es que el Ministerio Público estratégicamente, cuando pide declaratoria de complejidad y al mismo tiempo pide 18 meses. ¿Por qué? Eso no quita, eso no quita ni viola ni el hecho de que cada tres meses se revise esa prisión preventiva porque es una, una disposición normativa, o sea, es la ley que lo dice. Pero es un derecho que le asiste a los reos. Sí, sí, que cada tres meses se le revisa y, pero y, y le, otra. Le asiste a los reos, pero cada tres meses es oficioso. Y ¿eh? otra cosa, otra cosa, el, mismo el, juez? el plazo para la presentación de la acusación se lleva a, tres, a seis meses. Uh -huh. O sea, estamos hablando de que al Ministerio Público le conviene primero pedir los 18 meses porque no tiene que cada vez estar justificando las condiciones y las características que no han cambiado para mantener la prisión preventiva o para cambiarla. Se evita eso, pero también esa de declaratoria de complejidad le permite un plazo mayor para presentar un, una, una, un, un, un acto conclusivo, que en este caso es la acusación. Una acusación, recuérdense que el Ministerio Público está bregando con Odebrecht, Recuerden, y son esos dos, esos dos abogados, básicamente, Jenny Berenice y, y, y Camacho, son los que están bregando con esto, y un grupo de abogados bueno, tienen ahí una piedra, que doña Mirna Ortiz, me quito el sombrero, no tengo sombrero, pero me quito el sombrero ante doña Mirna Ortiz, a quien conozco, una litigante terrible. Entonces, en definitiva, ellos tienen que, que trabajar en varios frentes. La declaratoria de, de complejidad le abre un poco de espacio, le da un respiro, para poder presentar la acusación de pulpo, poder presentar el, la acusación el, de coral, poder continuar trabajando con Odebrecht y los 400 casos de corrupción que anunció Miriam. O sea, estamos hablando de que eso, eso no tiene eso, eso, no tiene, no tiene ni, ni las características. Que dijo, dijo Yerian. En realidad eso es estratégico era, y es lo correcto, no es tremendista, es bueno, lo correcto que hay que hacer en caso de esta naturaleza porque los plazos corren en contra del Ministerio Público. Es a favor de, de, sí. de los imputados que corren los plazos. No es en, no es en contra, es a una favor pregunta, y pregunta. en contra del Ministerio Público. Fócame Necesitan espacio. Vamos a enfocarle. Va, le voy a permitir que enfoque en el libro. es la ley del Ministerio Público. Sí que representa a la sociedad, ¿verdad que sí? Claro. Y dice la ley del Ministerio Público, aquí en su artículo 1, y luego se repite en el artículo 15, que el ejercicio de, de, del Ministerio Público debe ser respetando la Constitución, el ordenamiento jurídico y... Garantizando los derechos fundamentales. Pero, ¿dónde está la violación? Pero, espérate un momento. Espérate un momento. Vamos a cambiar la, de ley. Bien, ya vamos, tú pero la, tranquilo. la plataforma. A, pero, Dime pero, dónde está pero, la violación. Tranquilo, yo lo escuché, vamos a trabajar. Escucha a ustedes al, tranquilito. Escucha a Carolina, escucha a Francis. Vámonos al no, ordenamiento. Tú escuchaste porque, jurídico. interrumpiéndome. Tú a mí no me escuchaste porque tú me interrumpiste desde que yo empecé. Se supone que si tenemos ley Tú me interrumpiste desde que yo empecé. Tú no me dejaste de declarar. Y dice cuando vine ley. a ver, estaba el chamo oígame, ahí haciendo Oiga, mi amigo televidente, para cuando le pase a usted, sí, sí. sepa que se lo dije. Mire, sí. dice aquí el artículo 14 del Código Procesal Penal, que parece que Francis no lo ha leído. Dice, toda persona se presume inocente no, no, y debe él, ser él tratada él más, como más tal. Él tiene ¿verdad? más pero espérate, años que yo como no, pero Espérate, espérate. Y ha Debe ser tratada como inocente hasta en, en, tanto en una sentencia irrevocable declare su responsabilidad. Oye, ¿me es que tú no tienes por qué que mencionarme a mí para poder decir procesal, que conocimiento, para el preséntalo? Qué? Para que el Estado no abuse del ciudadano. Pero tranquilo, vámonos al 234. Espérense, bueno, espérense. Él nada más. Claro. Habla. Espérense, vamos a para explicarle al compañero Francis lo que él ha dicho en, en este programa Reconozco, reconozco que, deberían de dar todo reconozco que esa vaga, bagatela ley, que tú estás dando existe aquí, Ahora, en este quiero, caso es ah, imposible lo, Ah, existe la ley, existe la ley Pero yo te lo ah, reconocí Ah, bueno, existe la ley, miren, dice aquí el 234. escúchenlo, bueno. míralo aquí Dice el artículo 234 del Código Procesal Penal ¿Y quién lo garantiza ¿verdad? eso? Que la prisión preventiva es, es aplicable efectional. cuando no puede evitarse razonablemente la fuga pero mira, del imputado en el, en el mediante el la imposición. La, en, el en el caso de la corrupción. Se van a fugar. Pero, espérate, pero espérate, espérate, en el caso de la corrupción hay muchas posibilidades porque tú puedes manejar, tú puedes. Mira, tú, puedes, yate. tú, tú tienes facil, exacto, facilidad yate, para mover. Aviones <risa> para coger yate, un, un avión. Aviones. Ah, todo lo que eh, tú quieras. Y una pero,